Denunciaron este martes residentes en el sector Francisco Alberto Camaño, en este municipio de San Francisco de Macorís, que se mantienen a la espera de que EDENORTE inicie los trabajos para instalación del servicio de energía eléctrica 24 horas. Bueno, yo recibí una llamada de la gestión social de EDENORTE, donde el 18 de este mes tenemos una reunión a las 4 de la tarde. Yo espero que en esa reunión salgamos casados, no salgamos divorciados como siempre y espero de que en esa reunión podamos salir con fecha y hora para trabajar porque estos barrios no soportan más lo que se llama el circuito 24 horas lamentablemente los apagones nos están matando, las facturas no están llegando muy muy alta, y nosotros le vamos a pedir a las autoridades de Norte que está bueno ya son 10 años esperando y luchando es una causa justa de que ellos eh, estas esta comunidades para acá arriba, la zona norte completa eh, ...le pongan el circuito 24 horas... ...para NTN... ...su noticiero regional... ...Joanny Paulino...